Bueno, la verdad es que todo conocéis, ¿no? Lo que es el centollo, ¿no? Como un cangrejo, ¿no? El marisco, eh, bueno, que sabemos eh, que está muy rico, está muy delicioso. Hay gente que lo prepara muy bien. Lo hace rellenito, lo hace una salsita, pero bueno, sin nada también está exquisito. ¿Por qué os digo todo esto? Porque vamos eh, a meternos de lleno en conocer más de la cofradía del centollo Lapeiro, que se organiza en Ogrove. Y visto que el presidente nos va a hablar de ello, eh, se han reunido de muchas ciudades y bueno, todos lo vaya a ver que, es que se caracterizan con unas capas que también tiene su sentido porque van llevando de otras cofradías, de su recorrido, porque llevan muchos años y se visitan unos a otros porque cada uno tiene su fecha clave. Por ejemplo, el aceite pues tiene su fecha en X tiempo cuando se hace el aceite nuevo que ha sido hace pues un mes, bueno, todavía se está haciendo aceite nuevo. Y está algunos recogiendo todavía la aceituna otros que vienen por ejemplo de portugal que nos traen ese el jamón típico también de ello que es diferente al que tenemos aquí al ibérico nuestro eh, otra cofradía que es por ejemplo de cantabria que es la anchoa bueno pues vamos a ver desfilar eh, todas las cofradías bien organizada bien ordenada algunas que han hecho también un enmanamiento que me encanta eso cuando verdad hay enmanamiento porque bueno tanto si está el centollo pero también hay otros cangrejos como es la nécora por ejemplo bueno pues ha sido el embaramiento de este año y ha sido todo tan bonito el tiempo ha acompañado porque fijaros que ha hecho también mal tiempo en galicia y justamente cuando hemos ido nosotros hemos llevado un poquito el sol de aquí de nuestra tierra de aquí de la costa del sol y de andalucía hemos llegado hemos llevado un poquito para allá así que lo ha acompañado ese buen tiempo vamos a ver todo esto puesto en escena que estoy segura que os va a encantar además si a vosotros os gusta también podéis tener oportunidad de, el año que viene ponernos en contacto con, la, con ellos para ir porque es súper súper súper bien todo así que vamos con este reportaje y ya me diréis si os ha gustado en O grove aquí en estas tierras gallegas. Llegamos ayer, eh, donde tuvo lugar también una recesión para los que iban llegando. ...pero hoy han llegado más cofrades aún... ...y aquí se está dando la bienvenida... ...aunque hoy ya es el acto oficial diríamos... ...es la que esperamos también al alcalde... ...que le dé la bienvenida... ...a todos los cofrades de muchas ciudades... ...que vienen de diferentes puntos... ...además algunos tienen su propia cofradía... ...como puede ser por ejemplo... ...la cofradía de la Nécora... ...porque esta es la del Centollo... ...bueno pues también está la de la Nécora... ...que vienen de Cantabria o muy cerca... ...de la Anchoa, del Aceite... Bueno, etcétera, etcétera. Tenemos también de Portugal. Bueno, vamos a ver eh, toda eh, esta cofradía, todo lo que se va a desarrollar en ella. Hablaremos también con el organizador y presidente, con don Víctor Otero. Y bueno, vamos contando cómo se vaya desarrollando todo. Ya también hemos estado esta mañana en el mercado, donde bien hemos visto los productos típicos de aquí, que son una maravilla madre. Ya hemos visto unos centolla y una centolla. Una centolla que son de verdad alucinante como unas cajas de otras también muy ricas y también, bueno, un poquito de todo cigalas etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que esto digno de verlo y estamos súper contentos. Hoy no ha hecho, eh, bueno, por lo menos ha salido el sol, no está haciendo un buen día, todavía es temprano, así que aquí estaremos con todo el recorrido. Luego nos llevarán también a hacer un recorrido con las cofradías. Ya veis cómo vienen todos con sus capas, vienen todos bien atallado también, señores. No solamente tenemos que mencionar que tanto los caballeros. Bueno, aquí por ejemplo lo entrevistamos otro año. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya lo vemos que lleva usted de todo, ¿eh? Cuéntenos, cuéntenos un poquito todo lo que vemos en su capa y de qué cofradía es usted. Eh, cofradía de Portugal, Galicia, Galicia. Estamos en todas partes, en muchas partes de las otras vías de España y también en el extranjero, en Argentina, en Argentina, en Chile. Eh, ...en fin, estamos en diversos países... ...para usted, de las insignias que lleva... ...¿cuál es para usted más representativa... ...o la que ha sido más emotiva para usted?... ...bueno, para mí todas las cofradías son, son atractivas... Eh, ...por el hermanamiento que las cofradías tenemos, tenemos en sí... ...pero claro, la mejor para, para mí es la cofradía luso horaica ...que es la que forma, digamos, la parte principal... ¿Desde qué año se formó su cofradía? Pues hace 40 años. Sí, empezó, es que tenemos las dos partes, tenemos la parte de la Fundación Luso-Galaica, que es la cultura, la industria, el comercio, eh, y pues tenemos la cofradía, eh, dentro de la Fundación tenemos la cofradía Luso-Galaica, que es la que hace las actividades gastronómicas. ¿Qué actividades hace al año? Bueno, al año pues ahí de, con Portugal eh, hacemos todos los hermanamientos, hermanamientos con las cofradías que vamos a más de 20 cofradías de Portugal y después aquí en Galicia participamos en actos culturales, eh, actos gastronómicos, eh, industriales, en ferias, en fin, en general todo lo que nos propone y todo lo que proponemos lo realizamos a través del año. Gracias por atendernos y que tenga bueno, una feliz estancia aquí en Ogro. ¿Cómo es su nombre? Antonio Reguera. Pues encantado, Antonio Reguera. Muy buenos días. Bueno, qué entrada qué está haciendo usted también con su insignia y todo. Cuénteme de dónde vienes. Venimos de un pueblo de Granada, Huescar, representando la cofradía del Cordero Segureño, que es muy típico de la Sierra de Segura, las villas y de, de la zona que hay en Granada, en fin. ...y es un cordero delicioso que, que se ha creado allí... ...se cría autóctono de ahí... ...y la ya dominación de origen... Y, ...y gracias al ganado y la agricultura... ...suele vivir también... ...en fin, se, este pueblo es de lo que se mantiene prácticamente. ¿Cuándo le hace su cofradía? Eh, eh, ¿Cuándo? Ya lleva por lo menos ocho años... Y el capítulo nuestro se hizo el primero de septiembre, eh, también vinieron varias cofradías de, también de Portugal, Francia y, y de toda la geografía de España. ¿Cuántos miembros componen? Eh, nosotros estamos unos 200 y pico cofrades allí en, en el pueblo y luego pues hay también simpatizantes de los pueblos alrededor y tal. Y, ...bastante es, pero para asistir a algunos actos... ...pues según, por, por la distancia pues, y por motivos de trabajo... ...por pues algunos no pueden venir. La oficina que lleva usted, ¿cuál es para usted la más representativa... ...o que para usted ha sido más especial por algún motivo, una anécdota... Bueno, tenemos, bueno, la parte de la nuestra pues... Eh, ...tiene la de muchos los vinos de, de ahí de... ...de Alicante, los de Gutiérrez y Requena... ...luego también tenemos este del, del Centollo... ...en fin, varias, como ves, sí... ...y nuestro, y nuestro corderito... nombre? Eh, mi nombre es Antonio... ...Antonio Muñoz Jaúdenes... ...encantada, eh... Y, ...igualmente, gracias... Bueno, aquí tenemos a Víctor Otero, que le está dando la bienvenida a los cofrades que vienen de las diferentes ciudades, no solo de España, también vienen de Portugal y de fuera. Don Víctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy vengo dándole la bienvenida ¿no? a todos los cofrades que pertenecen también a muchas otras ciudades. Pues sí, eh, vienen cofradías de varios puntos de España, Portugal y, Fra y Francia. Tenemos dos francesas por primera vez. ¿Quieres eh, adelantarlo los actos que va a tener lugar hoy? Pues ahora, dentro de un rato, vendrá el alcalde del Grove a dar la bienvenida a las, a las cofradías y entidades que están aquí representadas. Y después vamos a hacer un desfile cívico por las calles del Grove eh, hasta volver aquí de nuevo. Y una vez que lleguemos aquí, iniciaremos el capítulo, el 27 capítulo de la cofradía del Centollo. Y entonces aquí nombraremos nuevos cofrades de la cofradía y entregaremos reconocimientos de cofrade de honor... Embajadores, embajadoras eh, y guardianes de honor. ¿eh? Y, y haremos un hermanamiento con la cofradía de la Nécora de Noja, que los crustáceos tenemos que estar unidos. No ser, ¿no? Bueno, vamos a seguir todo este acto hasta a punto de llegar al alcalde, así que ahora nos irá contando cómo transcurra la velada. gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya vemos aquí que hace dos años teníamos ese recuerdo, probábamos el presunto, que le llaman ellos ese cerdo que tienen autóctono ahí en Portugal, ¿no? ¿Vosotros perteneces a la cofradía? Uh, del presunto de cebola de Tamegui Sousa. Uh, uh -huh. uh, Tenemos hoy presunto para probar y degustar. Sí, sí. Y a cebola. Muy sí, bueno. Uh -huh. Con vida, después ir lá a probar el presunto y la cebola. Bueno, contar un poquito, como, ¿desde qué año existe vuestra cofradía? se Nuestra cofradía se ha creado en 2013. 2013. Es una cofradía que tiene un ámbito de actuación geográfico regional. Eh, todos los consejos de támega y Sosa estamos en un proceso de certificación de cebolla, eh, cebolla de Penafiel, con el sello de eh, Indicación Geográfica Protegida, IGP. Eh, tenemos también la semente de la cebolla, también ya certificada, eh, ...en un catálogo nacional de variedades portuguesas... Eh, eh, ...también en un catálogo europeo de productos agrícolas y hortícolas. Ay, pero ¡Qué interesante! Sí. Pero luego nos vamos, a ver, eh, nos vamos a ver en lo que sucede... ...me encanta vuestro insignias del jamón... ...y también del centollo larpeño. Claro. ¿no? Sí, porque nosotros somos eh, cofrades de honor... ...de la cofradía eh, de centollo larpeño... ...con quien tenemos eh, un protocolo de, de hermandad... Buena, muchas gracias por atendernos, me encanta. Bueno, vamos a saludar también a los artistas, habéis visto que como instrumento típico de aquí de Galicia no puede faltar, la gaita. Y ellos creo que son unos grandes artistas, ¿no? ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Borja. Yo Andrea. Contarme, que desde viene la afición, por la música, sé, es muy difícil tocar. No, no es muy difícil, más que nada es eh, intentar combinar una cosa con otra desde pequeños. La verdad es que aquí tocamos todos desde muy pequeñitos y, y bueno, y ahora nos dedicamos eh, profesionalmente a esto. Entonces... Ahí tocando reclama mucho, ¿no? Por las muñeiras y, ¿no? sí. ¿Y lo típico. ¿Lo que vais, ¿Con qué vais a amenizar hoy esta velada? Pues vamos a tocar aquí una marcha, eh, una marcha de profesional y luego vamos a hacer el pasacalles fuera. Eh, vamos a tocar el antiguo reino de Galicia y luego nada, fuera, pues creo que Muñeiras, eh, Pasodobles, un poco lo que vaya surgiendo. qué época son vuestras fiestas eh, en las cuales no puede faltar la gallina? Bueno, en Galicia yo creo que todo el año, ¿no? No hay ninguna época porque estamos en verano, Semana Santa, Navidad... Pero en realidad nosotros cuando más trabajamos es en verano. Pero bueno, en invierno siempre tenemos siempre, siempre trabajo, siempre hay alguna fiesta en algún pueblo que... y sobre todo gastronómicas, vamos, que esto es lo más... ¿De dónde sois vosotros? Yo soy de Porriño, del sur de Galicia. Y yo de Lugo, de Monforte de Lemos. Para Lugo tenéis seguro para todo, ¿no? A ver, nos enseña la gaita, que es una maravilla. Mira, es así, es de tela, ¿no? ¿De qué está compuesta? Pues nada, esto es el fol donde queda el aire, por así decirlo, aquí guardado. Por aquí se sopla, por aquí sale también sonido, que es el ronco, y este es el puntero donde se apoyan los dedos y donde sale la, la música, por así decirlo. Todo aprender aquí. Todo se aprende, todo es. Muchas gracias. Bueno, estamos entrevistando a los caballeros, a los señores cofrades, pero nunca a una señora. Cuénteme, ¿de qué cofradía es usted? Pues yo soy del círculo de denófilos Utiel Requena, de Valencia. Ah, ¿de Valencia? Sí, nosotros defendemos los vinos de Utiel Requena. ¿De los vinos? De los vinos. Comente un poquito más de sus vinos y aproveche para informar. Bueno, Utiel Requena son dos, dos pueblos, dos comarcas, es toda una comarca, que defienden sus vinos. Entonces está Utiel y Requena, y Requena también hace cava. ...está dentro de, de la dominación de origen Cava... ...que está en San de ya... ...la denominación de origen, ¿no?... ...pero tanto Almendralejo como Requena... Eh, ...consiguió que también se pudiera llamar Cava... ...con lo cual muy buenos vinos... ...y muy buena, muy, muy buen Cava de Requena... ...enhorabuena, ¿cuál es su nombre? Isabel Ríos. ...encantada, gracias... Realmente, ...muchas gracias... Don no, Víctor Lotero recibe a su excelentísimo alcalde de Ogrove, le da la bienvenida con todos los cofrades que está aquí todos esperando esas palabras del alcalde. Muy buenos días, buenos días. Pues efectivamente don José Antonio Cacabelos es nuestro alcalde y no, preguntadle lo que queráis. Yo lo único que, puedo, que tengo que decir ya públicamente es agradecerle eh, la, toda la colaboración que nos ha prestado y la infraestructura municipal para poder realizar el capítulo un capítulo importante para nosotros, es un capítulo de récord nuevamente, superamos las 400, llegamos a 414 personas, eh, el año pasado eran 407 y este año vuelve a ser un, un año de récord. Y os, os presento al alcalde de Grove. Pues encantado de saludarle, un año más, y qué significa que es para Grove, ¿no? Recibir a tantísimas cofradías de tantas ciudades diferentes, incluso de Sí, como me decía Víctor antes, incluso de ya Francia y Portugal, por esto ya se está haciendo internacional. Siempre que hay un evento de estas características es importante para un pueblo turístico como Grobe, además un pueblo que se caracteriza principalmente entre sus potenciales turísticos y, y sus eh, eh, atractivos turísticos, la gastronomía. O Grovia es como conocido, bueno, pues un poco como el Paraíso del Marisco y como una, un, un pueblo para disfrutar de la gastronomía. Por lo tanto, que seamos capaces, o que Vitor realmente, esta cofradía eh, del Centro del Arpeiro de aquí de Ogrove sea capaz de reunir a tantas cofradías, más de 400 personas de todos los puntos de España, Portugal y Francia que nos visitan, pues para nosotros es un día importante, no cabe duda, porque al fin y al cabo lo que siempre eh, eh, procuramos que ocurra con estos eventos y con, con esta, toda gente que nos visita es que a partir de hoy sean ya embajadores por el mundo adelante de Ogrove, que es de un poco de lo que se trata, ¿no? ver tanta cofradía, tanto producto, ...tan importante y tan bueno de, de España, de Portugal y de Francia... ...quiere decir que al final la cultura gastronómica... ...que al fin y al cabo no deja de ser cultura... Eh, ...permite generar amistad, permite generar empatía... ...permite generar cultura y diálogo... ...y por lo tanto eh, reuniones de estas características... ...así pues, eh, por eso hoy aquí estamos apoyando... ...y acompañando a la cofradía del Centro del Arpeiro... ...y a todos los cofrades que se acercan a Grove, ...porque para nosotros es un día... ...es un día importante en el sentido de decir... ...que hoy hay 400 personas que nos visitan... ...y que esperamos que se lleven el mejor recuerdo... ...en nuestro pueblo. Pues, encima las fiestas navideñas... ...me gustaría también conocer para todo el mundo... ...ya en general... ...¿qué se puede encontrar aquí en estas fiestas navideñas en Ogrove? Pues en Ogrove... ...como siempre primero la comida, el marisco... ...el marisco es uno de los productos navideños por excelencia... ¿no? Eh, ...es uno de los productos... ...que nos caracterizan además... ...la lonja de Ogrove es una de las más importantes de toda Galicia... ...en la venta del producto... ...del marisco y después por supuesto... ...Ogrove es un sitio perfecto, ideal para pasar un fin de semana... ...para disfrutar de la buena gastronomía... ...de los buenos restaurantes que tenemos... ...y por supuesto aprovechar el pequeño comercio... ...el comercio de calidad, de cercanía, de trato... ...que también tenemos en este pueblo y que vamos a intentar un poco acompañar durante estas fechas navideñas... ...bueno pues con encendido de luces, no pretende ser esto Vigo ni Madrid... ...pero sí acompañar a todo el comercio local y por lo tanto creo que Ogrove es una buena excusa... ...para todo aquel que quiera conocer Galicia porque es un pueblo muy pequeño de 21 kilómetros cuadrados... ...pero que reúne, que condensa todo lo que Galicia puede ofrecer, cultura, patrimonio, ocio, verde, mar, ría, marineros... ...y sobre todo gastronomía, no es que más se puede pedir... ...por lo tanto una no excusa para acercarse a Ogrove. Muchísimas gracias por atendernos... ...la verdad es que nos hemos enamorado de Ogrove... ...desde la primera vez que estuvimos aquí de la mano de Víctor Otero... ...muchas gracias. gracias, a vos, gracias. Sevilla, la cofradía del sopeado, ¿no? Bueno, contar un poquito cómo es vuestra cofradía, ¿cómo llamáis? Así es, eh, llama el sopeado, es eh, eh, una sopa fría a base de gaspacho y después lleva un picado de jamón, huevo duro, eh, se le puede agregar de nuevo pan asentado, eh, pepino, cebolla, todo es opcional. La base es el gaspacho andaluz de toda la vida. ¿Y ¿Cómo nace vuestra cofradía? Pues nuestra cofradía nació en el 98, en febrero, y bueno, desde entonces participamos en, en los congresos, somos de FECOAN también, de CEUCO, y venimos a los capítulos de los cofradías que decimos, pues este año vamos ahí, y este año me ha tocado venir al grove. De Brene, ¿no? De Brene, Brene. Bueno, ¿cómo llamáis? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Pre-Presentación, pero vamos, pre yo, yo me llamo Manolo Navarro, que me conocen por Lito todo el mundo. Ajá, pues encantada ¿eh, de saludarles. <ríe> y, y aprovechando que creo que soy de Marbella, de Televisión de Marbella, un saludo a nuestros amigos Tomás Thor y Macarena Valiente, eh, el chef del Hotel Puente Romano de Marbella, que hemos compartido más de un capítulo con ellos y la verdad que son unas personas estupendas. Muchas gracias por atendernos. A ¡Se no! no! Yeah, yeah,